Es El último libro que presentar con esta temporada. También quiero decir que, porque bueno, yo soy el nuevo director del CRAE, pero es una actividad que organizó mi antecesor y es justo reconocer ¿no? el trabajo y la dedicación. Por supuesto, también agradecer a, a, todo, lo, a todo el equipo del CRAE que desinteresadamente pues, lleva a cabo esta actividad que yo creo que es algo que nos une a todos los de este trabajo. El libro que vamos a presentar, que se llama Alimentos del futuro, eh, es un libro en el que, desde la perspectiva biológica, yo soy un profesor de Derecho y la verdad es que yo estoy aprendiendo mucho de la, de, Kahn, de, la sociedad, de la ley del movimiento angular para que no se caiga en la bicicleta y que me a reforzado reforzando mis conocimientos técnicos. El libro habla de los aspectos técnicos que tienen que ver con el futuro de la alimentación. Más que el de del futuro, yo le he puesto el nombre, de los, el, el, más que los alimentos del futuro, el futuro de los alimentos. Es decir, cómo vamos a conseguir que en el, en el futuro, eh, con una población que se va a sacar a 10.000 millones, podamos tener alimentos tanto o menos, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿no? Yo después de leer el libro, la, la duda que se me queda es si acabaremos comiendo hormigas o trajeros. Yo si, si me a elegir, no sé cuándo de las opciones de peor, ¿no? pero no creo que en el guión. es una cuestión que, por supuesto, no debemos compartir. Y aunque parezca que soy algo ajeno al mundo de, de los alimentos, de todo, desde el punto de vista científico no puedo decir nada, es sí, verdad que tengo la suerte de dirigir una tesis doctoral de una persona que está aquí sobre el régimen jurídico de los organismos modificados relativamente, que he dado la porque lo bueno que tiene la universidad, y yo que pertenezco a algunos actos, a algunos órganos que son multidisciplinares, es que entre todos, realmente, pues, acumulamos unos conocimientos que es difícil o es imposible encontrarlos fuera de un como la se se Y sin más, sin, no quiero eh, agotar más de tiempo, porque hizo la palabra al doctor, para que nos cuente un poco un libro que es tan interesante y que yo creo que nos va a conocer mucho en nuestra vida. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Estamos en familia. Os agradezco, os agradezco mucho por el que hayáis tenido a familia. ...de venir aquí a interesaros por el tema de los transgénicos... ...y yo había preparado, bueno, en primer lugar agradecer la presentación también... ...al director del, del CRAI y por supuesto a Pepa Sala y a Marisa Balza... ...que son también las personas que se pusieron en contacto conmigo... ...para el tema de la presentación. Bien, pues el libro este de El Alimento del Futuro... Eh, quería comentaros un poco la estructura del libro Porque, claro, tratar de presentar el libro pues hablamos de su estructura tiene 187 páginas los, los, los datos que veis ahí y también los autores que eh, somos Javier Vicara y yo, Javier Vicara Fernández es profesor de la Universidad de Huelva, Catedrático de Escuela Universitaria y a los dos pues, nos une la docencia en Huelva yo aquí de temas de alimentos, concretamente pues da más bioquímica y química de alimentos y yo más la parte de biotecnología. Y un día pues hablando pues dijimos, podíamos, toda esta información que sacamos, que procesamos de nuestra experiencia docente, pues podíamos intentar llevarla pues a un libro y aprovechar este vehículo para transmitir si acaso pues, estos conocimientos que íbamos adquiriendo. El, pues, el tema no puede ser más apasionante y polémico, y además un tema que nos afecta a todos, donde los alimentos y la comida nos afecta a todos. Nuestra intención al escribir el libro pues, es informar de lo que se hace, de lo que hay en marcha y de los riesgos que esto puede tener. Y la intención pues, ha sido ponerlo básicamente al alcance de la mayoría, pero naturalmente pues, sin perder el rigor científico. Y tengo que reconocer pues, que este, estas técnicas que se utilizan para generar alimentos transgénicos pues, tienen una cierta complejidad en sí mismos, ¿no? cosa que no se puede, que no se puede obviar. Bien, en el libro, en el primer capítulo, lo que hacemos es un poco eh, el uso de que, es de, de decir, analizando datos de aumento demográfico, de demanda de alimentos, cereales, leche, etc., que constan en los datos que publican los organismos internacionales relacionados con la alimentación, pues estamos ante el reto a nivel global ...estamos ante el reto de producir más alimentos y además producir mejores alimentos. Eh, las vías de producción de alimentos, todos las conocemos, agricultura, ganadería, pesca... ...son unas actividades que han llegado ya al límite, digamos, que no se puede rebasar... ...no se puede rebasar para producir más y por tanto sin un grave deterioro naturalmente pues del medio ambiente de la situación ambiental por agricultura, ganadería equilibrio de especies en los océanos etcétera y nos planteamos por tanto el reto de que si no se pueden aumentar estas actividades digamos de forma de ganar más extensión para cultivar o pescar más de lo que se viene pescando pues eh, tenemos que producir más con los recursos disponibles que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, la cantidad de terreno dedicada a la agricultura es la que es y no se puede aumentar. Bien, pues en este contexto los transgénicos, hacemos un análisis de que los transgénicos pues vienen a aportar, son un recurso más, es decir, no, no se pueden contraponer con agricultura ecológica o transgénicos, no estamos ante una situación de demanda tan importante que los transgénicos hay que considerarlo como un recurso muy positivo como un recurso más que nos puede ayudar pues, a producir más con los recursos disponibles que tenemos ¿no? eh, los transgénicos son unos alimentos o, o organismos transgénicos en general que se obtienen mediante un proceso que se conoce con el nombre de transgénesis la transgénesis que asusta muchas veces, es un fenómeno natural, es decir, un fenómeno que se produce en la naturaleza, en la naturaleza y consiste fundamentalmente pues, en seleccionar unos genes de un individuo de una especie, aislarlo e introducírselo a una célula de otra especie para que generen un organismo con una dotación genética propia de la especie más, las que le hemos añadido, es decir, que haga algo más de lo que venía haciendo antes. Bueno, pues voy al fenómeno natural. En la naturaleza pues hay unas bacterias del suelo, Agrobacterium tumefaciens, que parasitan a un buen número de plantas y durante el fenómeno de, de parasitación de las plantas, por lo que hacen estas bacterias es introducirle a la planta a la célula de la planta a la cual infectan, le introducen un trozo de su DNA, un trozo de un DNA que está en forma circular, un, digamos, fuera de lo que es el cromosoma, el cromosoma mucho más grande, lo que pasa es que aquí este DNA circular, que se llama plámbido pues lo hemos puesto más grande para destacar el detalle, ¿verdad? Bueno, pues la bacteria lo que hace es que, le introduce a la planta un trozo de su DNA que ella no puede expresar, la planta le llega a tal genoma y allí la planta lo integra en su genoma y lo va a expresar, los genes que ahí vayan, lo va a expresar y eso va a ir en beneficio de la bacteria porque ahí se van a expresar unas sustancias que para la bacteria, para su reproducción, etcétera, vienen muy bien. Es decir, esto es un proceso de parasitación que se da en la naturaleza y que los científicos lo han conocido. Y ahora viene un poco la idea y es uno de los mecanismos. Uno hay otro, pero este es un mecanismo muy importante para modificar genéticamente plantas. Y es, si la bacteria hace espontáneamente esto, nosotros vamos a cultivar esta bacteria, le vamos a, vamos a aislar este este DNA que tiene la bacteria plasmédico y, y una vez lo tengamos aislado, ahí en medio, en medio de este fragmento que le introduce a la planta, pues nosotros le vamos a meter un gen que nos interesa, que lo meta por aquí. Y, y esto es lo que se hace. Luego con la bacteria transformada se infecta la planta, la bacteria hace su trabajo, ¿verdad? Y ahí en medio hay un gen que nosotros hemos introducido. De esta manera, pues generamos una planta que, aparte de sus genes como planta y los que le haya metido la bacteria, pues lleva uno en el que nosotros estamos interesados. Bueno, para, digamos, aclarar o para, más que aclarar, para, digamos, mmm, comentar mejor el tema de la transgénesis, ¿en qué consiste la transgénesis? Pues vamos a suponer, salvando las distancias, que el genoma de una planta, por ejemplo, o de cualquier otro organismo, es como una orquesta. Y, lo, y los instrumentos que se tocan en la orquesta, pues son los genes. Entonces, una orquesta que no tiene piano, allí no va a sonar piano. Pero nosotros podemos coger un piano de otro lado y ponerlo allí y hacer que suene el piano. ¿Entendido? Pues en eso consiste esencialmente la transgénesis y así pues, se han tenido éxitos importantes. Un problema que hay con el tema de la transgénesis es el efecto posicional, es decir, el investigador no controla dónde pone el piano. Entonces, aquí podemos poner el piano y pisarle los dedos a dos clarinetistas o a uno que va para allá y podemos generar un estropicio. ¿Entiende? Y la orquesta entonces tiene piano, pero se desafina y se desorganiza completamente. Esto es una cuestión de paciencia, es una cuestión de azar Es cuestión de experimentar y llegará un momento en que no lo controlamos, pero por azar el piano cae en un sitio razonable, bajo la dirección del director y aquello suena. Pues mira, así se han obtenido, por ejemplo, plantas sensibles a las heladas. Es decir, en sitios donde hay helada, pues aquí tenemos una patata que termina perdiéndose la cosecha. Pues una planta transgénica de esta patata a la que se han introducido genes de resistencia al frío, pues arriba está y fijarse que bien está. O sea que tiene esto, naturalmente se ve que el tema funciona. Bueno, pues así es como así es como se han hecho muchas plantas transgénicas y hoy día, hoy día hasta datos de 2016, aquí está desde 1996 que empezó la agricultura transgénica, pues aquí está el número de millones de hectáreas dedicadas al cultivo transgénico, pues fijaos bien cómo el tema pues va de una manera exponencial para, para arriba. Se ve que los, los países en vías de desarrollo, al principio con menos facilidades, hoy día ya están superando a los países desarrollados, están superándolo en cuanto a terrenos dedicados. Esta cantidad de terreno, los 200 millones de hectáreas eh, cultivadas, viene a suponer un 10% de la agricultura global, ¿eh? Un 10%. ...y tiene pinta por pues, de continuar. ¿Qué tipo de características o qué tipo de plantas transgénicas se utilizan hoy día... ...hoy día en la agricultura transgénica? Pues fundamentalmente plantas de resistencia, es decir... ...lo que se hace es modificar la planta para darle resistencia frente a plagas... ...frente a herbicidas o frente a las inclemencias del tiempo, frío, salinidad... Sequía, etcétera. Es decir, que el cultivo gane en robustez y así no se, va, no se va a perder, por lo cual ganamos más. Esto es lo principal. Luego hay otro tipo de modificación que es para que el tomate, por ejemplo, aquí lo traigo el tomate Flavor Sangroeste, porque esta fue la primera planta o el primer producto transgénico comercializado. Es un tomate dura más, es decir, que no se deteriora tan pronto también eh, está el arroz dorado, es una planta a la cual se le ha mejorado la calidad nutritiva y esta planta pues ha sido el paradigma, digamos de, la, de los transgénicos en el sentido positivo que es y luego pues también plantas que se modifican para que sean vacunas comestibles un mensaje importante me interesa comentar hoy no todos los transgénicos son iguales todos se han obtenido mediante transgénesis pero no todos son iguales en cuanto a su repercusión para el medio ambiente en cuanto a su repercusión para, la, para, para otro tipo de actividades ¿no? eh, por ejemplo, por, por eso decir yo estoy en contra de los transgénicos ¿no? hay transgénicos con los cuales hay que estar lo mejor en contra pero como no pueden ser esto de resistencia agrícola, o pero hay otro, digamos, que mejora la salud de muchas personas, como el caso del dorado, y no hay por qué estar en contra de esto, naturalmente. ¿Qué tipo de plantas son, en dato de 2016, las que se han modificado? Nosotros en el libro, pues, dedicamos... Eh, un capítulo a cereales, otro capítulo pues a otras plantas ya distintas y desarrollamos un poco todo aspecto. Todo por ejemplo la soja. La soja hoy día en cantidad de hectáreas utilizadas para su cultivo casi el 80% es transgénica, casi el 80%. Algodón no es alimento, pero bueno, está ahí porque es otra... Es una planta agroindustrial, pero que tiene ya un, un, un nivel de transgénicos. El maíz, mira, el maíz eh, un 33%, pero el maíz es la planta, claro, como la, es la base, digamos, de los cereales americanos, pues es la planta en la que más transgénesis se está haciendo. Y aquí está el caso de la colza que tiene también una cantidad importante. Hay muchas otras plantas, pero naturalmente los niveles, estas son las cuatro más, cuantitativamente más importantes en cuanto a modificación. Pero fijaos bien, el maíz, hoy día a 2018, el maíz comercializado ya no es un maíz transgénico simple, sino está la especie Grisune 3000 GT que proporciona protección, contra dos tipos de orugas y también el Agrisur FT que proporciona eh, protección contra herbicidas. Y lo que se está ahora comercializando es el maíz tetratrangénico, que es un híbrido de los dos anteriores y que tiene ya prácticamente cuatro genes distintos. Es decir, eh, en cada, lo que quiero deciros con esto es que en, en cada capítulo dedicamos a esta planta, pero. No solo, digamos, a los simples transgénicos, sino todo lo que se ha hecho en relación con esto, ¿verdad? Bien, ¿y qué países? ¿Qué países son los que producen alimentos transgénicos? Pues mira, Estados Unidos tiene una cantidad de hectáreas, pues ahí las tenéis, en millones de hectáreas, Brasil, Argentina, India, Canadá, y estos son los principales. España cultiva el 80% del transgénico que se produce en Europa. Y ese 80% del transgénico que se produce en Europa no llega ni al 0,08% del que se cultiva en el mundo. O sea, aquí y en Europa prácticamente no se produce nada de transgénico. Pero ojo, mucho cuidado. A veces sí que le estamos comprando los transgénicos a los americanos como puede ser la soja porque nosotros somos importadores de proteínas. ¿eh? o sea que en esto hay que tener mucho cuidado también bien, no solo digamos en la agricultura que es un campo muy importante en, la, en la, el uso de transgénicos, sino que también en pescados en aves, en mamíferos y le dedicamos en el libro un capítulo a cada una de de, esta, de estas especies, pues se utiliza también la transgénesis. Pero fijaos en una cosa que aquí no he, puesto, no he puesto salmón transgénico, he puesto salmón modificado genéticamente porque hoy día ya se está un poquito cambiando la terminología. Y se está cambiando la terminología porque un transgénico es cuando se modifica genéticamente con un gen de una especie distinta. Pero este salmón está modificado genéticamente con un gen de su propia especie, con un gen, digamos, de un, de un individuo, un pariente suyo, que se le ha sacado hormona de crecimiento, y a este, en vez de, por ejemplo, vamos a suponer, un gen para su hormona de crecimiento, pues tiene dos. Y al tener dos, crece más. No sé si los números perfectos para entendernos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un salmón de 18 meses, modificado genéticamente, el tamaño que tiene, y estamos, como veis, en la línea de producir más. Y lo mismo pues, podíamos, lo mismo podíamos uh, decir en mamíferos, ejemplo, por ejemplo, de vaca, para que produzca una vaca, pues más leche de la que viene produciendo, porque naturalmente eh, aumentar el número de vacas, pues entonces acabarían viviendo aquí las vacas nosotros nos tendríamos que ir, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer. Bueno, el libro termina con una reflexión, es decir, el impacto que han tenido los transgénicos ahora mismo, eh, podemos decir que se ha reducido, a pesar de que algunos son resistentes a herbicidas, lo cual permite añadir más herbicidas, pues aún así se ha reducido el uso de pesticida en un 37%. Se ha incrementado la producción en un 22%. ¿eh? Acordado aquello de producir más y mejor, el tema de producir mejor con el arroz dorado, tenemos un ejemplo claro que permite producir un arroz con unas vitaminas que eh, ayudan a mucha gente porque tienen un déficit, hay zonas en el mundo que tienen un déficit importante en vitaminas. Bien, y luego naturalmente, pues los más beneficiados son los agricultores que han tenido unos ingresos importantes. Pero claro, eh, ¿qué problemas tienen? Y ya con esto termino, ¿qué problemas tienen los transgénicos? Pues podemos analizar si tienen problemas para la salud, si tienen problemas para la salud del consumidor, radicalmente ninguno. Ningún problema, porque normalmente se modifican genes para, y cada y los genes implican la, la síntesis o la producción de proteínas. Y las proteínas, pues a menos que sean unas toxinas y eso no se va a hacer porque, porque no se hace, claro, pues el, el, las proteínas no matan. El, lo único que se ha podido detectar, que como veis, por pues, él aquello que yo decía del tema posicional, porque hay aquí o allí o tal y cual que alguna remesa hayan producido, por ejemplo, alergia, el mayor o el niño. Esa remesa se retira del mercado, ¿verdad? Y aquí Santa Pascua no pasa nada. O sea, peligro para la salud, ninguno. Hay peligro para el medio ambiente, por ejemplo, en el campo no podemos poner puertas, si ponemos una planta transgénica, por, lo, por la vuela se va a palar al lado, se puede mezclar con ella y podemos hablar de que exista una contaminación génica, digamos, descontrolada. Bueno, pues hasta ahora no, no hay nada que indique que el tema, digamos, puede ser de esta índole. Hay que tener en cuenta que la transgénesis ha empezado a existir en 1996, me refiero ya a los alimentos transgénicos como tales. Entonces, pues... Los efectos a muy largo plazo, pues si tienen que llegar, estarán por llegar. Ahora mismo no se puede decir tampoco que esto no vaya a ocurrir, ¿no? En algunos casos que se puedan producir, ¿verdad? Eh, hay amenazas para la biodiversidad. Aquí, sobre todo en la tecnología BT, que es la tecnología consiste en introducirle a la planta de maíz ¿verdad? que es víctima de, de la oruga esta del, del barrenero, pues él, se ha visto que hay una bacteria del suelo, la bacillus de ahí lo Bt que tiene una toxina que mata a la oruga. Esa toxina se le introduce a la planta de maíz y cuando tenemos el maíz transgénico viene la oruga, le pega el bocado y se muere la oruga el maíz que la sal pero claro qué pasa que luego vienen las mariposas o vienen las abejitas pueden tomar de la planta transgénica y esa, y esa proteína tóxica les puede afectar ¿Eh? se han notado ciertos aumentos en los campos americanos, ciertos aumentos en la, de, en la muerte de mariposas y hay ahora la teoría de que los transgénicos afectan negativamente a las abejas yo mentiré más porque son los pesticidas, pero bueno, eso es un debate en el cual eh, no, vamos, no vamos a agarrar. En este sentido, estaría por ver los efectos a largo plazo, por lo menos esta es mi opinión, ¿verdad? Luego eh, está también la, la duda de que los transgénicos son socialmente injustos. ¿Por qué? Pues porque, miren, esto es tecnología punta. Tecnología punta que está en manos de los países ricos. ¿eh? Son los países ricos los que la desarrollan. Y está en manos de una serie de multinacionales que se dedican a comercializarla. ¿Puede la alimentación del mundo caer en manos de una, de una serie, unas pocas multinacionales y esto, digamos, pues con, que les permita controlar al, a todos los países? pues hasta ahora de verdad cuando se ha visto que un transgénico era profundamente beneficioso para, para, el, para el hombre digamos como el caso del arroz dorado la gente se ha regalado la han regalado la compañía sin gesta la han regalado sin ningún problema y han dicho tira para adelante, pero bueno para eso están los gobiernos que están por encima de las multinacionales pienso yo, para que este posible abuso que se pudiera dar pues se controla. ¿no? Luego también hay personas que, que, que tienen unos experimentos filosóficos, veréis. La transgénesis, ya lo hemos comentado, consiste en sacar unos genes de una especie, ponérselos a otra, ¿verdad? Y entonces, pues el génesis dice que Dios creó el mundo y dotó, le dotó de distintas especies para que el hombre conviviera con todas ellas. ¿Qué, qué es esto entonces de que el hombre... Que si coge este gen de allí, lo pongo aquí y mezclo todo esto. ¿Qué, ¿Qué esto? ¿Qué es? No? Joder. pues alguien dice que estamos jugando a ser dioses, porque estamos usurpando un papel que solo corresponde a Dios. Pero vamos, bueno, esto en principio yo creo que no es aplicable porque ahí está la evolución, que consiste por pues, eso en mejora de genes, que se, selección de genes que se van, digamos, perdurando o perpetuando porque permite que los organismos se adapten menor o se dejen de adaptar. En, en pocas palabras, pues esto es lo que yo quería comentar lo que se recoge el libro, así que muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis, encantado de, de contestarla, si es que puedo. el que ha hecho la tesis desde el punto de vista jurídico saca ah, referencia aquí el profesor eh, ah, es? sí, está, no sé, sí. el, entonces cuando uno lo estudia desde el punto de vista jurídico siempre va gustando uno en la ciencia esas certeza que te digan pues, lo que es bueno, lo que es malo lo que puede afectar a la salud de las personas los animales, el medio ambiente y uno llega a, por lo menos a, no a la conclusión pero sí se despista mucho con la literatura científica que tenido que te he repasarla ampliamente a pesar de su vida. Es muchísimo. Y muchísimo. entonces, a cada artículo, a cada paper que, que dice que esto es malísimo y tal, le corresponde otro que dice que bueno, que aquello no tiene efecto ninguno. Entonces, ahí le surge a uno la incertidumbre, esa certidumbre que buscamos en la ciencia, pues nos devuelve como una pregunta a la misma ciencia. Entonces, eh, tenemos certidumbre de que esto es bueno, que esto es malo. Porque yo creo que es radita un poco ¿Mm -hmm. la preocupación social del tema de los transmédicos. Yo cuando eh, leí la tesis y venía a la familia, amigos, conocidos, y todo el mundo me preguntaba ¿Oye, las galletas morena las puedo comer? <risa> <risa> ¿O el maíz gigante verde extranjero lo puedo? En fin, al final llega un poco a eso, ¿no? La percepción social de, de bueno, esto es bueno, esto es malo, pero... ¿Tenemos esa certidumbre? ¿La, la ciencia es capaz de, de, de darnos una respuesta definitiva? ¿O no? Para lo que es la salud, sí. Esto, eh, esto es bueno, ¿no? <risa> Verá... Bueno, en el sentido de que fuese tan bueno como cualquier otro alimento manufacturado que venga de otro sitio y no lo, y no lo venda. ¿Eh? Eh, ¿sí? porque, digamos, a lo mejor a algunos alimentos se le echa unos aditivos o lo que sea, pues, y este, digamos, tiene trae el aditivo ya de dentro. Es como si le incorporamos unos genes para que haga eso que antes no hacía. Es decir, para la salud, yo lo he comentado, que esto no tiene ningún peligro. Absolutamente ninguno. Esta es mi opinión, de verdad que ahí, tú quieres intervenir, ¿sabes? Sí, yo creo que no hay. Eh, científicamente no hay ninguna controversia, está clarísimo. Y además las pruebas que se sirven para las que aquí no tienen un producto canérico salga salvo al mercado, son desactivas. Y precisamente por eso son caras. Sí, sí, sí. Y tardan mucho. Y por eso están en manos de las la grandes multinacionales. Es una pequeña... Sí, imposible, ¿no? imposible que mantenga durante 10 años y millones de pruebas para que luego el resultado sea que no. Sí. O sea, en esta discusión científicamente es que no tiene color No existe ninguna prueba. Pero, que, que lo, lo curioso del tema es que sin embargo desde el punto de vista jurídico vamos, tendemos hacia la condición de los artículos. Es lo si estamos seguros de que no son nocivos, ¿por qué en Europa tiene Tienen mala prensa, pienso yo. ¿eh? Tienen mala prensa porque yo creo que el tema también se politiza y, y se conflicta de hecho, el principal argumento que manejan las agencias norteamericanas es que si en 25 años no ha pasado nada o no se ha demostrado que hay una, bueno, una causa efecto de sí, alguna no. enfermedad y los genérico, pues esto es el, de el mejor la mejor indicación que no tiene ningún problema. Sí, yo, quería, yo, es, quería, ah, yo quería hacer una pequeña. Eso, yo creo que aquí eh, soy discípulo de José María Vega y con actual compañero, y también tengo. Bueno, yo soy de la pena que la ciencia, certeza, certeza, certeza siguen por siendo y eso ya uno lo dijo a nuestro amigo, a nuestro amigo ahí siempre, con su propio hijo. La certeza no existe. La certeza la da los curandés. Que tú llegas aquí con un cáncer terminal y usted toma la hierba de mi abuela y se pudo. Eso es la certeza. No es certeza. Punto número Y ahora, si usted tiene un cáncer terminal y le dice el médico, yo le voy a meter a usted un virus que lo va a manipular a usted genéticamente y le van a suparar que en algunas enfermedades se puede hacer. un niño no se va a meter un virus manipulado genéticamente para que salve la vida del niño. ¿Todo el mundo está de acuerdo? No? ¿Usted está dispuesta dispuesto a ser manipulado genéticamente para salvar su vida? Sí ¿Entonces por qué una patata es tanto problema? Porque la, la percepción de la importancia es menor. Uno piensa, hombre, si yo tengo que manipular a un tío, eh, es un cáncer, en un virus manipulado genéticamente, para, para la investigación biomédica, un virus manipulado se está utilizando, virus manipulado en la sí. para manipular enfermos, para curar enfermedades. Y eso parece ser que no da problemas. No, no, no, sin embargo, cuando hablamos de alimentación, que potencialmente en un futuro puede ser tanto más importante porque no es un individuo, sino es digamos, la especie, y sin embargo la percepción de la importancia baja radicalmente. O sea que, eh, evidentemente, yo eh, que soy escéptico, eh, yo no soy indefensor de la de los transgénicos, pero pienso que son... Técnicas muy potentes permiten hacer muchas cosas y no son desechables. Las técnicas científicas no son ni buenas ni malas. ¿La, la energía nuclear es buena o es mala? Bueno, pues, pues, sí, pues, pues sí, depende, depende ¿no? Como claro. como si, de sí, técnicas, la, la conclusión a la que yo llegué fue precisamente esa. me decían en el tribunal, está, eh, el, el, el, es uso, el, el, el uso que, que se queda. Posiciones usted, con la ciencia, con la respuesta de la ciencia, no puedo decir si, son, si dentro de 50 años serán nocivos o no. O hay, hay que ser profesional. Pero a día de hoy, yo no el... puedo decir que son nocivos. Todo, todo tiene un precio. Claro, precio. Encima El trigo actual que nosotros tomamos, el trigo enano, el que el... Norman Borland, eso es un monstruo genético. Pero un verdadero monstruo genético. Yo pienso que hay que asumir que los progénicos son un recurso más. Es un recurso más que no debemos desperdiciar. Yo, yo hay, una cosa, hay cosas que, por ejemplo, no comprendo. La PT, eh, tú has hablado de la toxina de PT. ¿Sí? ¿Está autorizada en la agricultura ecológica, que se supone que es sanísima? Sí, sí. Se echa a filtroidines, sí. sí. sí. se sí. echa sí. la toxina de PT. Y sin embargo, no admite que sea la propia planta la que la permita. Yo creo que eso es una contradicción De hecho, en y... la cría de ganado transgénico, de, perdón, de, de ganado también ecológico, también en la normativa, que es otra de las cosas que llamamos la atención y curiosamente se permite... Realmente los anglicos están en todo insulina la, la, la insulina, correcto. La 100%. Claro, no. Pero no es la de conclusión que llegado. Los billetes de euro están fabricados con algodón angélico, que no se puede estructurar en España. Sí, Esa es una contradicción. Estamos consumiendo, estamos. Los Estados Unidos, pues están así las empresas de Estados Unidos, frotándose las manos de cómo somos los europeos. En lo que en eso sí que me gustaría a mí que hablarais vosotros. O sea, ¿por qué? ¿Qué clase de lobby hay en, en Bruselas para que el debate esté, así de puesto el debate en la, en la calle y que cada vez que hay una charla como esta, el público a empezar suele estar en contra? ¿Qué pasa en Bruselas? No, pues yo creo que el lobby que hay, el lobby medioambiental y que todo lo va. ¿Por qué? Y ya, porque es uno de los grandes principios. Medio ambiente, protección medio ambiente, ¿Qué, qué, qué, y, ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué, y también yo qué, creo que debe haber algo, yo era la conclusión de que también debe haber algo, que ya se ha hecho referencia aquí, que realmente nosotros y las empresas españolas somos nada, que claro, hablamos los grandes sí, monstruos. Sí, en, en España, España, España nada. Nada, por eso. Entonces realmente lo, lo que se teme es el monstruo americano, y porque en el cine y en otro aspecto en sí, sí, Y yo creo que hay un poco de precaución de entre ese. De hecho, se ha modificado el régimen jurídico de los norteamericano. Y tal, que es muy interesante también, para que eso lo importemos en Europa, tiene que estar perfectamente identificado, que lo podamos hacer. Hace unos años una crisis porque se importaba eh, todo lo que era el pienso para alimentar al ganado, era y en sí, algún sí. momento se dijo, dice, no vamos a importar nada más, ¿no? hubo un riesgo de, de, de, de que se... En toda la... ¿Puedo que tiene que un... es ¿Hay escuchas, escuchas? puedo poner ejemplo, un que a... una, una científica costarricense me contó una buena historia respecto al tema este de, lo, de lo que son los transgénicos y el medio ambiente? Entonces dice que hubo un tiempo que la Unión Europea firmó un acuerdo con Brasil para importar no sé cuántas toneladas de colza al año. Y entonces los brasileños dicen, bueno, vamos, tenemos colza transgénica, le han los datos de Brasil, y se ven el de menor... La cosa tragédica no puede ser. Tiene que ser cosa normal que tiene menos rendimiento por hectáreas. Tuvieron que coger más hectáreas para la cosa. De dónde sacaron las hectáreas de los bosques amazónicos. Claro. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, ahora, ¿la cosa tragédica es buena o es mala? Desde el punto de vista, la verdad, que tú, por el hecho de utilizar cosa normal, estás cargando hectáreas y hectáreas, hectáreas de bosque amazónico. Entonces, al final es que las cosas. El problema de todo esto es que las cosas son, son complejas. ¿sí? Y, que, y a la gente lo que le gusta es. Debe usted un sí o un no? No, eh, pero no lo hay. No lo hay. No hay, no hay. Nosotros no tenemos que, problema. No, no, no, podemos tener lo que queramos. Claro, claro. ¿Para qué queremos las dos horas si tenemos naranja y zanahoria? Claro. la claro. cuestión es que, pero ha habido una, un manifiesto de premios no, Nobel. Sí, sí, sí, sí premium, también, también, diciendo, también a favor de los transgénicos. Yo también lo que pasa es que los transgénicos todos tienen de común la técnica mediante la cual se obtiene pero luego la repercusión a nivel de medio ambiente, etcétera, es radicalmente distinto uno de otro. Entonces yo, para empezar, hay que, hay que ser consciente de que todos los transgénicos no son iguales. Eso para empezar, entonces decir transgénicos no, transgénicos sí, pues no. Vamos a ver unos sí, otros no. A lo menos hay uno que sea malo, pero por eso no vamos a condenar a todos los demás o alguno, no que sea malo, sino que a alguien le parezca que es malo, pues no podemos condenar a los demás, ¿me entiendes? Decía ahí ahí habría que ir transgénico a transgénico a ver, a ver realmente dónde está el problema. Y nos has hablado de las técnicas que ya está en marcha, que eso sí que va a a complicar sobremanera esto. Esa técnica no viene en Esa técnica no viene en mi libro. <risa> sí, ver, es... Esa técnica no viene en mi Que permite <risa> manipulación <risa> sin dejar rastro. Básicamente. Se ha conseguido. Con una... No es rastro. una técnica que, que, se, que se hace dentro de la célula sí, sí, sí. y que, digamos, es meter toda la maquinaria dentro de la célula. Y una de las cosas, por ejemplo, que se ha conseguido son células que son insensibles al libro de la vértico africana de esa manera, modificando el propio y no hay gastro, es lo mismo que si fuera una selección natural de, un, de una proteína eh, la diana para la gente africana que se ha visto que en animales, por ejemplo el jabalí el jabalí es más sensible y se ha comparado eh, el gen de uno y el gen del otro se ha hecho que diferenciar, son cuatro no sé si son cuatro números de mutaciones, de cambios que tiene uno respecto del otro hagamos, hagamos estos cambios en el cero. Ahora tenemos exactamente la misma leche para hacer un llano sensible. Y eso, si quieres hacer una retes <risas> no, no, hey. de la técnica yo, yo de Grifle, la pues, si tú quieres dirigir otra tela. Técnica Squid, <ríe> la técnica <ríe> de Grifle. La <ríe> <teclasa> <imaría> <risa> En bachay, los parte, los, bueno, los, los, los, bueno eh, en el campo de los alimentos todavía esta técnica no ha sí. producido... No, no, no, sí. no, bueno, no tanto como esto, no, porque sí, hoy día sí. se sigue aplicando sí. o cultivando los tranáveres. Pero hay claro. patatas que no se ennegrecen, sí, No, champiñones, se han hecho cosas en también, champiñones, en que se les ha silenciado la polifenolosidasa sí. Sí, yo, vamos, he leído mucho de esto, pero... ¿Y eso se está colando la legislación europea Porque en Me Estados Unidos confundir. se está diciendo que es que eso no es por lo cual la legislación que tienen ya es distinta. Y en los europeos estamos todavía así los transgénicos. A, a ver dónde van los transgénicos. Eso es muy uso para mí. seguía llegando, más en China, que viene todo modificado, entra por la frontera y nadie controla, genéticamente o no a pesar de estar prohibido. En Europa está igual. No, no, no está prohibido. El 70% de las harinas que consumimos teóricamente no consumimos alimentos transgénicos. Las no, no harinas, sí, las la harinas pueden, las harinas la sí. seguro, el agua seguro. Pero, ¿Pero, Pero las gente nosotros no. ¿Lo no laburo, el 70% de los productos elaborados en un supermercado llevan harina de soja o de maíz, claro, porque el maíz la sola, Bueno, ahí Hay una cosa también eh, que se considera transgénico. O claro. otra cosa. Claro. Oye, por ejemplo, hay un alimento. Y a los alimentos se les echa aditivo en muy pequeña cantidad. Y a lo mejor ese aditivo se ha obtenido a partir de microorganismos transgénicos. Claro, claro. ¿Eh? Y le hemos echado al alimento el aditivo, lo cual, digamos, tiene una procedencia transgénica de un 0,01%, pero ya es transgénico. Y hay otros que son transgénicos al 100%. ¿Dónde que... está el límite entre lo que considera... La, la legislación legalidad. dice que son transgénicos de segunda generación... El cerdo, el de y eso no es transgénico. Eso no es sí, no Con lo cual también es una gran traición. Ah, ver, que, pero, que no pero te digo, ahí hay, claro, hay una que... fuente de debate, de debate importante. Claro, ¿Tú quería, que pero, bueno. Yo quería, desde mi conocimiento del tema, porque yo no tengo ver, trabajo ...con científicos con investigadores, pero... Brasil, ...son das. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre...? Eh, has comentado al principio... Yo, yo quisiera saber ¿qué diferencia hay entre alimentos tratados modificados genéticamente y transgénicos? Si hay alguna diferencia, enterarme. Bueno, sí. lo, los transgénicos son alimentos modificados genéticamente. Eh, ¿Significa algo mismo? Y seamos, el transgénico implica, digamos, mezcla de genes de especies, de distintas especies. Pero los modificados genéticamente se pueden modificar con genes de la misma especie. Y otra, pregunta, y otra pregunta eh, que he visto que has comentado que el tomate fue el primer producto el, tratado o, el primer producto transgénico, transgénico que transgénico se comercializó fue un, un tomate digamos resi. ¿por qué el tomate? ¿hubo alguna razón? bueno de eso porque para... era, un, era un alimento digamos de importancia comercial en California y los americanos pues no, estaban el, cereal, el, cereal, el maíz un se más hizo con tomate, vamos yo creo que eso es ya es cuestión de hablar. No ¿Por qué el tomate? Si es que hay algunos... Bueno, de... el tomate porque se estropea antes que el maíz. Porque... Porque que tenía una vida era... muy corta en el frutero, al cabo de una semana, pues había que tirarlo. Eso también pasaba con la pena, sin embargo fue el tomate. Entonces, ¿por pues, vale. si había... Alguno persona? tenía que ser primero. <risa> Yo no sé decir por qué fue tomate y no, y porque, y no lechuga. Bueno, qué ¿Por qué es tan polémico el tema cuando ya se ponen de acuerdo todos los investigadores? Porque ahí tiene que haber... En mi opinión ¿sí? el tema polémico, el tema polémico en parte, eso yo creo que es complejo. Pero, un pero en parte es conferro porque un plan de, de inversión se engancha sí, o de cosa de política, política, política para desarrollar la solución. No, la cuestión económica sí, no, la gente está en la buena. ¿Quiénes se están enriqueciendo con todo esto desde el año 36? ¿Las grandes multinacionales o los que no ¿O qué países? ¿Los países básicos? No, ahora ya no. Ahora no lo que ha ocurrido. ¿Qué interés tiene una, una empresa de esta como Monsanto en modificar la yucca? Que es muy peligrosa, si no se, si no se, se muere, es muy peligrosa si no se trata de la yucca. se ha consumido un periodo de tiempo. Nosotros mayoritariamente no, es una, es una comida africana. ¿eh? Entonces, Monsanto, ¿para qué va a desarrollar una cosa? Investigar y tal, para un, para un país o unos países que no tienen dinero para pararse. Entonces lo están haciendo los, las, las naciones, lo están haciendo los gobiernos. El, el, arroz, el arroz dorado lo ha desarrollado el gobierno de Bangladesh el gobierno de Filipinas, la Fundación Gates el, y la Fundación de la Fundación No hay ahí ninguna empresa no hay en la de no la Fundación país de de la que no había a sí, yo, eh, por la de de yo que no me acuerdo sí, el número pero no, medio millón de pesos ¿no? no, no de la eso es ¿La manera de... No, la no, no, no, no, que no, buscando no, es una es los los eso no sé si es que... El nombre pero, pero, ...si puede hablar una persona... ...bueno, ya estamos ...ya que estamos en debate... ...lo que se buscaba con esta presentación... ...aparte de poder conocer un libro... ...de un compañero de, aquí, de la Universidad... ...era fomentar el debate... ...creo que lo que es evidente... ...que hay una falta, no sé de información... Son dos ámbitos, y yo creo que las como esta lo que hacen es divulgar el conocimiento científico crítico, o sea, no hay que divulgar con nada, simplemente escuchar y darnos reflexiones. Creo que es lo que es importante. Nuestra tarea es esta: intentar divulgar científicamente, no convencer ni, luego, no hacer a nadie ningún tipo de doctrina, sino que simplemente que las cosas que se están investigando se conozcan y que la gente pueda formarse críticamente. Quiero agradecer a todos, especialmente este a todos el hecho de que haya venido aquí al CRAI y eso, eh, el CRAI está para esto y bueno, estamos encantados encantado de organizar este tipo de actos, agradecer a Marisa, a Pepa, a Juan Carlos, a todo el personal del CRAI que de forma totalmente entregada por que se dedica a este tipo de acto. Muchísimas gracias a todos.